En alguno de los módulos os pediremos que, que nos enviéis vuestros proyectos. Para ello lo que vamos a hacer es colgarlos dentro de la web de, de Scratch. Vamos a abrir un navegador cualquiera, escribimos la web de scratch.meet.edu y nos tendremos que hacer una cuenta si no la tenemos. Haremos un clic a Únete a Scratch, pondremos un nombre de usuario y una contraseña. Como en todos los registros, nos pide que la contraseña la pongamos dos veces. Nos pedirá también algunos datos personales, como el año de nacimiento y, y el género, así como el país, vamos a buscar España, Spain, Bien. y una dirección de correo electrónico. Hacemos un clic a siguiente y ya lo tenemos entonces a partir de ahora cuando hagamos un clic en crear para crear una aplicación con Scratch esta aplicación va a ir a parar a nuestra nube de, de Scratch eh, hacemos cualquier cosa en un momento y le decimos aquí arriba a la derecha donde dice compartir al decirle compartir el proyecto se guarda volvamos pues a probar Bien. Y una vez que está guardado, nos sale esta página donde podemos configurar el nombre del proyecto y algunas instrucciones o datos sobre el proyecto, sobre quién la ha hecho o agradecimientos. Y arriba del todo tenemos una URL. Esta URL de aquí arriba es la que tendréis que enviarnos para que el resto de compañeros podamos ver vuestros proyectos.